Lo asesinaron. Le cortaron la lengua, le echaron gasolina en la cara. Whereas before it was just like, boom, boom, boom, boom. I could feel this beating. Que son seres que no piensan, que no, que no analizan, que no interpretan. Todo en la naturaleza tiene un dueño espiritual y nada puede ser utilizado sin su permiso. y mirar nada absolutamente, con una escolta o un metro. No es la opción de que ustedes se quedan en taparrabos y viven como en el pasado, no.